Bueno, un poquitito. Tengo un lío de drones acá. ¿Qué hay aquí? Ah, el mando del visu. Este mando, este mando lo deberían hacer para todo. Tenemos JJX9, eh, el Visuo. Este es un, un, muy básico, ¿no? Dos tapas y ya está. A este le dieron una forma más como FPV. A mí este mando me gusta muchísimo. La verdad es que me encantó este mando. Este es del que es este, una copia un poco más grande del Mavic Mini, porque por ejemplo si vemos el 108, que es también un dron de, de la gama económica, bueno económico, este saldrá por unos 65, 80 euros nuevo, o un poquito más, y este otro lo vamos a soltar por 25 euros, el Zen Mini, porque bueno, ya está... El Visuo, pero el Visuo sí que tiene el mejor mando, es un mando que me gusta mucho. Si vemos por ejemplo el X16, mmm, ya es un mando un poco distinto. Y tenemos el mando, este sí que la, la ha metido, que es el, el, del, el mando del 108, que es este. Que la verdad que es... A mí se me quedó un poco corto, ¿no? Si tenés la mano muy grande, se te va a complicar, porque es que es un mando muy pequeñito. Pero bueno, lo han querido hacer así. Ya sabemos lo que es un mando de, de Mavic, por ejemplo, que está súper visto por todo el mundo, pero bueno. El, el mando del Mavic Mini, del Mini 2 y de otro tipo de drones viene así. Viene con una pantalla, el Mavic Air, un poquito más grande. Ahora hicieron un mando bastante más grande para el Mini 2. Pero bueno, los mandos la verdad que todos más o menos van por ahí. El que lo hizo más grande es este, que es el mando de este dron que era la imitación, es la imitación del Spark. Pero bueno, yo volaba el Spark con un mando como este, o sea que los mandos van bastante bien. Lo que ha puesto mucho énfasis en el mando, pese a que no es el mejor dron el JJRC este... Eh, ha puesto una pantalla con un montón de información este dron yo lo volé sin meterme en la aplicación volando como un juguete como era antes vos te comprabas un dron en la juguetería ahora no hagan eso por favor porque los drones de juguetería son malísimos viven comiendo pilas, las baterías no duran nada son involables era como cuando me inicié yo con los con los IMA que venían sin control de altura tenías que estar todo el día con eso en la mano pero bueno a ah, lo que iba a este mando está. Este mando es muy parecido a los Seijin de FPV. Capaz que por eso me gusta tanto. Este mando es un mando pesado porque sabemos lo que es de JI. Los demás son como de juguete. Pero bueno, los últimos drones que he volado. El Visus Zen Mini va bien. El JJRC X16 Heron va por ahí, pegando en los palos. Tiene lo suyo, tiene un tema del mando que se queda enganchado, que lo expliqué cuando les expliqué cómo calibrar, calibrarlo y les voy a mostrar el vuelo. Se queda un poco enganchado el mando. Y el que ha ido mejor de estos drones económicos hasta ahora es este. Este drone es el que ha ido mejor, el SG-108. Este dron es el que a mi juicio ha ido mejor en cuanto a vuelo, en cuanto a comportamiento, en cuanto al APP. Buenísimo, también un dron que saldrá a 65 euros o por ahí. Está a irse porque están como locos con este dron. Cuando se empiezan a ver en los canales de YouTube, eh, toda la gente, bueno, vieron como es, culo veo, culo quiero. Y me ha dado buena, buena imagen, la verdad. Buenas sensaciones. El mando ese es el mando pequeñito. Pero bueno, cuando se abre se enciende, por eso cada vez que lo abrimos se enciende, eso no sé por qué lo han hecho así. Y ahí quedaría un poco mejor para las manos, ¿vale? Tiene todos los controles muy prácticos, también les enseñé cómo calibrar este dron. Pero bueno, a mí se me queda un poco pequeño este mando, ¿eh? Si lo vas a volar eh, sin terminal o con terminal, igualmente está ahí. Saben que los asiáticos suelen ser más pequeños que, que cualquiera otro... Otras personas del mundo, eh, la mayoría tenemos la mano un poco más grande, entre otras cosas, y, y bueno, pero está bien, está bien. es un dron que está bien. Este otro me gustó, ¿vale? De los que estamos ahora llevando, bueno, si vamos al pasado y venimos a los Parrot, Parrot se quedó en el camino, no sé por qué, sacaron cantidad de drones, se vendieron muchísimo y se quedaron en el camino con estos bichos que son imposibles, porque ¿dónde llevas esto? Me lo pongo en la mochila, me lo pongo de sombrero, o sea, así que nada, eso aparte. Si quieren ver, este es un Mavic Mini, ¿vale? Y cómo va este dron, por ejemplo, está muy similar. El WISO Zen Mini se les quedó grande, por eso ahora han salido otros drones que son más pequeñitos, como es el 108, que a mí me parece fantástico, es casi del tamaño del, del Mavic Mini, un pelín más largo. Está perfecto. Ya que estamos a ver, eh. Osvaldo. Osvaldo. Ah, no, con gasificada. Ah, vamos a brindar por los casi 2.000 suscriptores. Y estamos a punto de llegar. Hay que brindar cuando lleguemos, pero bueno, podemos brindar antes. ¿Pero cómo me da gasificado? ¿Qué me quieres matar? ¿No hay otra que no sea gasificada? ¿Sabes cómo pega esto? ¿Qué hora es? Todas las 10 de la mañana, siempre igual. Ya, bueno, es el horario que tengo, pero ¿qué voy a hacer? Mirá esto. Boludo. El vodka no huele... Ah, oh, el vodka no huele, las pelotas, ¿no? Uah, no, no, no, no. El olor que tiene esto, lo, lo tenés que probar, ¿eh? Tomás. Bueno, te lo dejo aquí. Ojo con ese vodka, ¿eh? Que es de los buenos. Ojo. Para oler, no para catar. Mirá esto, gasificado me, me querés matar a esta hora, loco ¡Ah! Un adelanto de brindis Por los 2000 suscriptores y por las navidades Mamma mía Es una... es increíble Y nada Tu, Drone, John Connor malo. Bueno, tenía que hablar de algo más. ¿Dónde están los apuntes? Oh. CLRC, SG108, eh, dos cosas. Ah, sí, cuatro y media tengo que ir a donar sangre. Porque bueno, la gente precisa. Y nada, no sé qué más tenía en la agenda. Alexa, ¿agenda? Aquí tienes los próximos dos eventos. El domingo. 3 de enero a las 12 de la tarde tienes, cumple la corta y el lunes. Que dura todo el día. Vale. John Connor, tu dron. Bueno. Me equivoqué de maletín. Aquí sí, tengo sí. un visuo, Zen Mini, que no era el que quería ver. ¿Dónde está? Acá. Vale, vamos a ver este dron. se me mueve un poco la mesa porque bueno estoy como estoy ahí está a ver qué tenemos aquí ¿Eh? le suena un dron pequeñito aquí tenemos los manuales Siempre se agradece porque hasta hace poco, y todavía algunos drones, vienen unos manuales en mandarín, que no hay forma. Y la verdad que este está bastante mejor, por lo menos en inglés, lo que suma, siempre suma, ¿vale? Y tenemos un dron muy liviano, menos de 250 gramos. ...por lo cual pueden volar en cualquier sitio. Eh, he hecho una comparativa porque he estado con el 108, he estado con el JRC, he estado con otro tipo de drones. Este es el que se podría decir más de juguete, que es el JJRC X16 Heron. Teníamos... Este otro que era uno de los Heron que, que habían salido de JJRC, que era muy bueno. Este era una especie de imitación muy parecido al Spark, porque saben que yo tengo vuelos con Spark a saco, con las pasadas FCC, como el FCC con el Mavic Mini, etc. Entonces un dron que he volado. Y, y este dron sí que no se parece a ninguno, se han hecho su propia, su propia versión. La verdad que es un dron muy pequeño No tengo mucho que decir de él Porque no le voy a hacer una gran review Dado el tipo de dron que es, vale Un dron que lleva pilas en el mando Lo cual a mí no me, no me simpatiza mucho Tiene un mando con mucho lagueo Van a ver el vuelo eh, Se queda como ver, Mira, <risas> No lo tuve que ni explicar Vos bajás y se queda enganchado entonces, claro, tenés que estar controlando, el mando está bien en cuanto a comodidad y a todas las funciones que tiene, ¿vale? Tiene el foto, el GPS, esto lo otro, pero ha tenido unos fallos. Otro fallo es la app, la app va fatal, eh, me ha informado Drones en el Cielo del tema del app que no hay forma, yo intenté con el lector de, de QR descargarme la aplicación y no va ni la página, no va nada. He intentado volar con otras aplicaciones. Y bueno, muchos terminamos con la H-Fan con la H Pro H Fan Pro. Que es la que va mejor para todo este tipo de drones. Algunos se conectan, otros no. El mando ya les digo, me pareció muy flojo. Muy flojo que se quede enganchado el, el stick. Es una putada. Pero bueno, es un dron que la verdad que vuela bien. Y es muy divertido. Más allá de ese lag que tiene en mando y el vuelo. Eh, es muy divertido este dron. Todo lo que es iniciación son drones baratos, vale Yo lo estoy soltando por 65 euros, pero anda en 80 y algo Es Para dentro de lo que está el mercado es muy económico Y, y bueno, lo que nos dicen las especificaciones Todos estos drones están viniendo o ponen en las cajas eh, que son 4K 4K ni soñar, no son cámaras 4K en cuanto a video lo que hacen es decir que son 4K y es 4K la foto, pero en algunos casos ni siquiera. En algunos casos ni siquiera. Este viene con dos baterías. Eso, lo de las dos baterías está perfecto. La verdad que unas baterías que van bien. Saben que tienen, por ejemplo, un Spark original de JI duraba 16 minutos la batería. Ahora no nos pongamos todos tiquismiquis que queremos baterías de una hora en un dron de 60 euros. Te durarán 20 minutos... Lo cual es bueno, tenés dos. Viene el cargador, vienen sus hélices, viene el manual. Siempre trae un destornillador, porque se acuerdan que el Spark, por ejemplo, tenía un enganche de hélice... ...que por un tema de juicios y de plagio de, de invento, eh, se dejó de hacer. Y ahora vienen todos con tornillitos. A mí no me gusta nada este sistema. El del Spark era soberbio. Era presionar y girar y quedaba puesto. Ahora son así, bueno, hay que tener cuidado, hay que prestar atención... Y, y que quede bien puesto, ¿no? el, el tema del, de las hélices. Así que nada, lo que voy a hacer, les voy a mostrar el vuelo. Eh, sobre todo cuando carguen las baterías, tener cuidado de no meterle un, un cargador veloz de 3 amperios. Por ejemplo, usar uno medio flojo, hasta 2 amperios, ¿vale? Eso tenerlo presente, porque tenemos un teléfono de última generación, cargamos esas baterías con el cable que trae, que nos va a avisar por colores o por lo que sea. Eh, bueno, estas baterías tienen aquí, ¿vale? Ahí se va a ver un color cuando deja de parpadear es que está cargada. Micro USB, está muy bien, pero tienen que tener cuidado de no cargarlas con, con cargadores veloces porque se las, se las terminan fundiendo, ¿eh? Siempre no dejarlas cargando, siempre estarlas mirando, lo digo hasta el cansancio. Y bueno, eh, este mando tiene varias funciones, lo cual facilita muchísimo el tema de vuelo porque se puede volar. Yo lo volé sin la aplicación, van a ver cómo vuela, vuela perfecto. Avisa todo por luces de colores, todo lo avisa por luces de colores y lo explica bien en el mando, no necesitan enloquecerse. ¿eh? Prestan un poquito de atención al mando y les explica todo, ¿vale? El, el, el tema del Switch se los voy a mostrar. Si vuelan en interior, quitan el GPS y el dron no está buscando el tema de GPS. ¿Vale? Aquí tienen el botón, aquí tienen el de la cámara, tienen el, la vuelta a casa. Este, que seguramente lo dirá por aquí, siempre es para... Tiene un caso, por ejemplo, de emergencia, que vos apretás y se apagan. Que eso está viniendo bastante en este tipo de drones. Pero además, eh, le sirve para calibrar. Muchos temas de calibrado. El, el modo sin cabeza también. Está muy, muy completito. Aquí explica todo bastante bien. Cómo es el tema de las luces. Enciende todas estas luces. Hay que estar atento a las luces. Pero bueno, hay que acordarse para qué es cada cosa. La calibración... Le dan un chut a este, ahí, y, y empieza la calibración de, de pone geomagnético y giran el dron. También tenemos la calibración del giroscopio, que es así. En el 108 era así. En este es así, a la izquierda. Le dan ahí para calibrarlo. Mirá cómo se queda el stick, se queda pegado, pero bueno, es son detalles. Así se calibra el giroscopio. Tiene un flujo óptico, lo mismo que les digo siempre. Este tiene el flujo óptico atrás, otro lo traen adelante. El flujo óptico va leyendo el suelo. Si el suelo tiene algún tipo de, no sé, agua, algo brillante, mármol, metal, cemento lustrado, pueden ver que el dron tiene... Un movimiento así como que se les vuelve loco perdón y es porque no está pudiendo leer el suelo y también si se va mucho de altitud va a perder lo que es el flujo óptico lo pierde completamente pero bueno la verdad que es un dron que está ahí no digo que sea de los mejores lo que he notado es que cuando pongo la batería se enciende ahí se encendió no sé bien por qué Vamos a ver si le podemos hacer un calibrado aquí en la mesa. Me hago el lugar para que vean. Y que sigo el manual, ¿eh? No me invento nada. Como lo ponen ellos aquí... Miren. Como lo ponen ellos aquí... Es como, como lo hacemos. Aquí pone manual calibrate de geomagnetismo. ¿Vale? Pues ustedes van a tener el mismo manual. Entonces, tenemos el drone. Ha hecho un bip. Ahí... Encendemos mando, tienen todas las funciones aquí, tiene velocidad, pa pa, pa la batería, el, los GPS. Aquí no va a encontrar GPS. ¿no? Lo que vamos a hacer se los quitamos. Le quitamos los GPS off, GPS off, porque estamos aquí dentro. Y si le hacemos caso al manual, bueno, como les decía, tienen un botón de calibrado que es este. Ahí lo escucharon. Está la luz. Offline door. Dice que tiene que parpadear. Está parpadeando las de abajo. Las de adelante no parpadean. Calibre pa papá pa, de one k. Ahí está parpadeando, lo giramos, 1, 2, lo subo, 1, 2, pronto. Calibrado el tema de geomagnetismo Y ahora lo que calibramos es el giroscopio El giroscopio, no hay que moverlo El dron, ¿vale? Y se calibra así ¿Vieron lo que hizo con las luces? Que se aceleraron Hizo Y ahí ya está calibrado El horizonte La verdad que la calibración es fantástica Y si lo vuelo aquí adentro ¿Qué pasará? A ver, ya que lo tengo Vamos a ver si puedo girar la cámara a ver Hay luz de fondo, pero bueno Vamos a ver si lo puedo volar aquí Este chiquitín Como el vuelo interior Ya que tengo el exterior Si sí me deja, ¿no? Porque igual Armado de motores No lo ganen No lo van en sus casas, ¿eh? Bueno, a mí esto me pone de los putos nervios, este pesito, pero va bien. Max, no te comas el dron. Tu dron, GoPro, detén vídeo. Bueno, dejé que de escucharan un poquito los motores eh, La verdad que son cada vez más silenciosos Se escuchan obviamente, pero por la potencia que tienen, ¿no? Más potencia, más sonido Están mejorando los motores <coughs> hasta, hasta que dentro de nada ya ni se van a oír Cada vez vienen más silenciosos los drones eh, La verdad que me dejó sorprendido Yo cuando vuelo este tipo de drones, aparte hago experimentos para mí en el video anterior que lo dejaré por aquí, eh, volé eh, sin GPS, con el Optical Flow en exteriores. Ahora estoy volando sin aplicación. Para los que dicen eh, que no, me, no se me conecta no sé cuánto. sí que se conecta y se puede volar sin aplicación. Aquí lo están viendo. O sea, estoy volando sin el teléfono y sin aplicación. Ahí, bueno, se me cortó la señal. Puta madre, ¿no? Vale, ya lo enganché. Eh, son.. 100 metros para estar tranquilos, digamos. Ya sabemos que estos drones, bueno, eh, es lo que hay ¿no? dentro del, del precio que, que tenemos y que manejamos. Es lo que hay, no, no es, es un drone para practicar. Se puede hacer FPV perfectamente. Miren la velocidad que tiene. Yo me pondría unas gafas, metería el teléfono con la cámara en, en las gafas o un receptor de video y, y haría FPV con esto porque está buenísimo. Esa yo creo que es la, el fin, ¿no? Y practicar y entrenar dedos, entrenar eh, se pueden hacer finitos Hasta que, bueno, se me queda un poco enganchado el stick del izquierdo Pero bueno, es una cuestión del mando, a veces vienen aplastados en las cajas o lo que sea Se le puede poner una gotita de aceite en los sticks para que no se queden enganchados Y bueno, ojo los dedos Muy bien este